hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo hacer que el cursor se grave o no con los juegos el cursor del modo me refiero vamos a ir al logo de windows y pulsamos con el botón derecho de ratón entramos a configuración ya con el clic izquierdo desplegamos este menú para entrar a juegos vamos a ir a captura y en la última opción, tenemos aquí el interruptor para activar o desactivar, el capturar el curso del mouse o grabar un juego. Ustedes siguen. No hay que decir que estamos hablando de grabaciones hechas con el software que trae el propio sistema operativo. Con Xbox Game Bar. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y que tengan un buen día. Chao.